ves ves esto Dani, así así hay que matar siempre. Vale, vale. Pero si sí. a ver si, <risa> a ver si, si lo peor antes que otros. vosotros. <risa> Hombre, ahora es que ya, sí, sí, sí, sí. que ya sé quiénes soy, por lo menos ya <risa> No me puedo equivocar. En lo positivo. Sí, llevaba una maple. Uno que mata Lleva llevaba maple. A para mí. Ya esto, hecho ya he hecho como o sea, veo un nota pues pues le disparo directamente, ¿sabes? Sí, para? ya ya no eres tú, <risa> no hasta luego, compañero. <risa> ¿Estos tienen home aquí? Está kill. Tienen home, tienen home, tienen home. Igual están que con mejor el mapa. Te seguramente ¿Pero? están glitchados. Mira, otro ahí. Un avión todo. un helicóptero el de ¿eh? este. Ah, es uno, no hay Ah, vive ahí. ¿Está ahí la cama? Creo que. No, está en bug, eh. Es verdad que aquí abajo había una. Ah, no, está aquí, está aquí, ha salido aquí. ¿Qué es el justo aquí? Está en bug. Nos metemos bajo el mapa y le vamos. Ya va. Sí. De debajo del mapa. Está en glitch, ¿no? Está muy tocado. Le he, le he metido mínimo tres mochas. O eso debajo de del agua. ¿Dónde? Vale. <ríe> no lo no veo. Debe estar muerto. Está muerto. <ríe> Ah, vale, me encanta, que... me encanta cuando decimos eso, tío, guante. Tío, eh, Yo... lo veo. Es que está muerto. Son divertidos. Uy, se han cerrado desde que tres tiros, creo. Eh, uno en la colina, uno en la colina. Dos en la colina. En es la colina. Son daques. Ah, no, uno no. Ups.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 Take it, take it, bro. Take it, come on, take it. Hey, hey, take it, take it. Take it, bro, take bro, it. Bro, bro, la Nicole. No voy a gastar Nicole bro, bro, bro. en la bro, bro, puerta. Bro, bro. Voy a una bro, bro. cosa bro, bro. A ver, a ver bro, bro. si se pegan mucho. Here, bro, Hostia, no, <ríe> no me esperaba yo eso, la verdad. <ríe> manda, manda. Te voy a al Wander Corre, ven, okay. te... ¿Cómo te llamas tú, vete? Uh! ¿Estás serio? ¿Te a estar? ¿Te a estar? Uy! Me no, está todo el rato abriendo. ¡Eh, hey, que abre! Toma, toma, toma. Toma, toma, toma. Que, que no, si le estaba dando al, al zombie, toma. A ver, tengo... Si me he cargado, me he cargado, me he cargado al otro, tú. Yeah, boy. Yeah, boy. Oh, you can't leave now, bro Uy, yo, vosotros soléis, soléis usar mucho el, soléis hacer okay. so, los pvp con la H, o soléis hacer en primera persona Tercera Siempre, siempre Ley de vida, sí. Ahora sí que tengo con el mito y este en el te Casi siempre. Yo por ejemplo ahora para matar a los que estaban en la torre desde la colina he usado primero. Tengo un y Cuidado, no te acerques otra vez. Algo mi puta vez. Es que yo no sé. Eh, uno toco más ver. Y para matar a los que... a los que... En tercera, ¿no? ¿Qué? ¿Eh? ¿Tú tienes que cogerte aquí? Sí, sí, sí, sí. Le da le dado. No muerto uno Creo le que hay otro Le da uno, le he dado dos Le ha da dado dos tiros Muerto. Hay otro, hay otro, hay otro Otro muerto Me los he cargado a todos Están muertos, están muertos todos Los tontos están han vuelto a abrir y cerrar Los que abran y cierren We are here again Again Ah don't Explicado Voy a hacer home, metro bajo el mapa y salimos en la cara Sí por favor Sobre todo balas y cajas A eh tú qué haces dejando esto aquí Qué había ahí, yo no Me pues una escopeta, ¿sabes? ¿Quién la pide yo que tengo inventario vacío? Co coge cosas, coge cosas De aquí, todo lo que pueda Va ah, a eso, ¿no? A ver, a ver No, no hagamos nada, no, no, no hagamos nada Vamos a ver cómo se... cómo acaba este Tenemos <risa> expe expectantes hasta el próximo capítulo Ojo, este puto Es que le podría salir sí, También tranquilo ya, y yo, pero vamos, que yo le salga, os de mucho. Está, está uno no campeando allí arriba. Le salimos a uno de estos de aquí. Le podemos salir a los de dentro. <risa> es que si le salimos a los de dentro, nos quedamos bugueados dentro. Uy, aquí hay mucha peña, eh. No, a ver, no, a ver. Pero... Si, si nos salimos a los de dentro, vamos a tener que hacer home o algo. Todo. Eh, ha salido ahí, el, uno, buena... eh. Ah, no, no. ¿Qué pasa? Son como, para... son, son como cuatro, así. Vale, vale. Son mínimo tres. Tú, ¿queréis que qué quede yo placas? dentro? Atento, atento. Nosotros no, no ahí. No. No, no, no, no. Yo estaba estoy quitando placas para hacer justamente eso. Ándame que no podrás venir. Aguante. Vale. <ríe> Espérate, eh. Alá, te salió, tú. Cinientos Vale. Están todos aquí dentro, tío. Qué ¿Qué tío? Qué Acepta acepta, acepta, acepta, acepta, acepta, acepta, acepta, acepta, acepta, acepta. Hay, acepta, tres, acepta. hay tres ahí dentro. Hay tres ahí dentro. Mira, No no, Uno nada vas más. Sí, eh, Y desde abajo puede ser ahí, hazme a quitar placas para ponerlas delante. Sí, sí, sé es lo que te refieres. Te voy quitando la que tienen debajo, ¿vale? Vale, sí que te tienes que quitar. Pulería, pulería. Sí. Sí. Yo te quiero desde el día de sí, sí, se te ve. Ah, ¿vale? vale, sí sí. sí. sí, sí, No, está ahí. ¿Te ¿Han hecho TP? No, no. Oh. Quítate, espere, quítate. No, oh, sí. No, no. Quitaos, quitaos. Quita, quita, quita, quítate de, de ahí. Joder, me, me pido salir, me pido salir. No, han, se han ido todos, home. No jodas. Sí. Buah, qué fail. Ah, no, está, están detrás, están detrás. Mira, mira, están aquí, están aquí. ¿Entrarán? ¿Serán los dueños? No creo, eh. No no tiene pinta, eh. ¿Queréis salirles? Le podemos salir, eh. A ver, yo no. Hostia, que son no... Son cuatro, son cuatro. Mira ese. Bueno, el de la katana. Vale, no, el de la katana no es de ellos. Confirma. yo le salimos todos, ¿no? Tú, yo voy... yo lo puedo intentar. Cuando digáis. Son tres nada más. Son, son, son cuatro, son cuatro. Date que el guante creo que no está, está. Pero si es que no son. no, no, no, no tiene... te tires que son malos, tío, son malos. A ver, muy, muy buenos no son, pero... He vuelto, me he perdido. Eh, que están aquí. Les he salido. ¿Has salido? Están justo en el puente. Sí. ¿Puente el... Vale. ¿Por dónde vienen? 400 eh, no veo a nadie. No, yo tampoco. mándanos el... por el puente. Sí, lo veo. Mándanos. Ahí veo no no no Sí, sí, está en el puente, está en el puente. Subo, Wanted Sí, acepta. Sí, sí, acepta, acepta. Viene otro, eh. Viene otro por detrás. Mira, mira, este de aquí detrás. Si la tan mal de pin. Wanted, te mando TP y me lo acepta. Bueno, ya está Ahí, es ahí pero ah, bueno. ¿Dónde? Sí, sí, ahí acepta. Me pone que no tengo. Понятно.